El deporte transforma a muchos jóvenes de la comunidad, transforma y saca a muchas personas de la esquina. La Colombia que yo sueño es una Colombia que los jóvenes se animen a hacer más deporte y que salgan de la esquina y que dejen de las drogas y que el deporte les ayude a seguir adelante en un futuro con sueños, metas en el deporte. Y una Colombia en la que los jóvenes se han disciplina, disciplinado en el ámbito del deporte, ya que, o sea, a pesar de que sea una sola disciplina, que sea solo deporte, también haga descarrilar a muchos jóvenes del vicio, de las malas y de todo ya. La voluntad y la perseverancia que uno consigue a través de ella, porque a pesar de que las dificultades sean tan grandes, uno a través de la voluntad puede superarlas y seguir creyendo en uno mismo sin importar lo que digan los demás. Colombia que yo sueño es una Colombia libre de corrupción, más apoyo a los deportistas, ya que en otras competencias internacionales se ve un grupo muy reducido. Quisiera que eso cambiara y hubiese más deportistas y más apoyo en toda el área del deporte, ya sea el street workout, fútbol, gimnasia, este, rugby. La Colombia que yo sueño del deporte es una Colombia libre y duradera. Los jóvenes sueñan con que el deporte sea la base principal de nuestra cultura y con el cual se puede formar el carácter y la disciplina para conseguir nuestro éxito en la vida. También donde Colombia sea un país reconocido como una potencia en los deportes.